Hablemos de los salarios para programadores en Colombia. Esta es la pregunta más sustancial que nos hacemos cuando estamos buscando trabajo o queremos empezar nuestra vida laboral. Hablemos de los salarios para los programadores en Colombia. Tengo que decir que para este video he hecho una investigación de mercado y he consolidado la información de una encuesta con mis conocidos, con mis compañeros de trabajo, mis excompañeros de trabajo y con los compañeros de la universidad, estudiantes del SENA y conocidos de mis conocidos que han estudiado programación, sistemas o carreras afines. Y también con los conocidos de ellos que me han ayudado y han prestado sus datos para este video. También como fuente de datos voy a utilizar mi experiencia personal. Les quiero contar los salarios que he tenido en mi trayectoria. Aunque estos valores ya están un poco obsoletos al llevar más de 10 años en la industria. Y desde ello los salarios pues obviamente han cambiado muchísimo a la fecha de hoy. Mucho más ahora con la pandemia y la globalización del trabajo remoto. Pero ojo, no se incluirán tampoco los trabajos fuera de Colombia y que se hacen en remoto, es decir, las personas que viven en Colombia pero que trabajan para empresas en el exterior y que los sueldos son en dólares, ya que obviamente eh, pues ahí habría un margen muchísimo más grande y pues obviamente los valores incrementarían muchísimo. Si quieren que haga un nuevo video analizando ese escenario, eh, pues déjenmelo saber en la caja de comentarios y obviamente con mucho gusto estaré haciendo el análisis para traer esa información al canal. Otra fuente de datos que voy a utilizar son las bolsas de empleo en Colombia. Para este video analicé tres fuentes de trabajo muy populares aquí en Colombia, las cuales son CompuTrabajo, eh, LinkedIn y la bolsa de empleo de trabajo Sena, que son las más grandes y las más conocidas pues, dentro de Colombia. Si conoces alguna otra que, que deba de saber y que pues, pueda servir para este video, para cualquier persona que esté buscando trabajo, déjamelo en la caja de comentarios que esa información es de vital importancia para todos aquí. Este video lo voy a dividir en cinco grupos también ya que existen muchos factores que influyen en el trabajo como lo son el seniority, los años de experiencia en cada lenguaje de programación o las tecnologías que se requieren en el mercado. Pero un dato que no voy a manejar es la ciudad de residencia ya que este video lo, lo he hecho pues por promedios y en ciudades principales como Bogotá y Medellín habitualmente los salarios son mucho más altos por el costo de vida. También seguido por la ciudad de Cali pero mientras en ciudades más pequeñas como lo son eh, Pereira... O pasto eh, pues los salarios tienden a disminuir mucho pero volvamos a los factores que influyen eh, en el salario listo una de ellas eh, puede ser las especializaciones que tenga el programador si el programador está certificado como Scrum Developer como Java Developer como node Developer todo eso puede eh, ayudar a que el salario sea un poco más alto también los conocimientos extras que tenga el programador como por ejemplo si el programador sabe de diseño la interfase de usuario, conoce algunas herramientas o aplicativos que se van a usar dentro del proyecto eso también ayuda muchísimo a que te pueda negociar un mejor salario pero vámonos con el primer grupo, el primer grupo es el nivel trainer eh, que tiene que ver eh, o está comprendido desde los 0 a 1 años en Colombia el salario mínimo está en 1.160.000 pesos pero el promedio eh, de, este, de este nivel está en 1.700.000 pesos ¿listo? Aunque si es un egresado docena, se puede iniciar con un salario alrededor de los 870 mil pesos, que representa el 75% de un salario mínimo en Colombia. Y ya después de su fase práctica y de haber eh, cumplido con algunos 6 meses, 8 meses de trabajo, pues ya lo ideal es que ya pase, ya pase a ser un nivel junior y obviamente mejore sus condiciones salariales. El nivel junior, eh, que va a estar comprendido alrededor entre 1 y 3 años, pues los eh, valores de la información que se recolectó, está comprendiendo de 1.700.000 a 2.500.000 pesos. Es un promedio salarial acorde al mercado. El salario más bajo reportado fue de 1.500.000 pesos y el más alto de 2.830.000 pesos. Si estás en este grupo, eh, o en este rango salarial, eh, por favor comenta en la caja de comentarios Team Junior y tal vez te invite a un próximo video en donde quiero entrevistar a un Junior y conocer en qué anda, en qué trabaja, conocer su experiencia laboral, al igual que los trainer y los demás niveles, también me gustaría hacer un video para cada uno de estos niveles, entrevistar a una persona, conocer un poco más en qué está trabajando, eh, qué tecnologías, para ir conociendo un poco más el mercado. Si eh, les interesa esto, obviamente, ya saben, comenten abajo, Team Trainer o Team Junior. listo El tercer nivel es el, el nivel mid, de 3 a 5 años, con un promedio de 2.500.000 pesos a 4.700.000 pesos. En este promedio está casi la gran mayoría de las personas que, eh, que encuesté, con un 73.45% del total encuestado. El salario más bajo reportado fue de 2.300.000 y el más alto con 5.200.000 pesos. Igualmente, si quieres hacer parte de los siguientes videos, ya sabes, comenta a Team TeamMeet en la caja de comentarios. El nivel senior, que regularmente comprende de 5 años en adelante, está comprendido por un rango salarial de 4.500.000 pesos a 7.200.000 pesos. Un promedio de edad que se maneja en este nivel es alrededor de los 27 años, rondando más sobre los 30 y algunos tocando los 35 años. Obviamente, las empresas buscan en este, en este nivel un poco más de experiencia, una persona mucho más comprometida, una persona mucho más madura, por eso el rango salarial tiende a aumentar, el rango de edad tiende a aumentar un poco más. Comenta en la caja de comentarios como Team Senior y me estaré comunicando con ustedes para un próximo video. El nivel especialista que comprende eh, lo que viene siendo el nivel senior más experiencia, mucha, mucha experiencia en un solo nivel o una sola herramienta. Los, los salarios, el rango salarial está alrededor de 7 millones de pesos, con un valor mínimo de 7 millones y un valor máximo de 9 millones. Comenta especial Team y de seguro me estaré comunicando con ustedes porque quiero conocer tu historia, cómo lo lograste, en qué estás trabajando. Eh, de verdad, estoy muy, muy interesado. No siendo más pues espero que les haya gustado este video, si quieren saber más acerca de programación y la vida de programador te invito a suscribirte al canal, les agradezco que me ayuden con un comentario, con un like ya que esto nos ayuda mucho a posicionar el video y que este video pueda llegar a muchísimas más personas. No siendo más les dejo por acá el video de la semana anterior, el video recomendado a la semana y el botón para que se suscriban al canal. Hasta un próximo video y gracias por suscribirte.